Proyecto Terrazos de Concepción de Ancosú Donde podrás encontrar tu vivienda ideal para ti Miren chicos, acá ¿Quién no quisiera vivir con esta hermosa vista, verdad? Despertarse todos los días Y sobre todo, visualizar el Valle de Concepción, ¿no? Tenemos acá lotes desde 90 metros cuadrados hasta 120 metros cuadrados, como podemos ver, que ya están lotizados y se encuentran con todos los papeles disponibles para ti y para que construyas tu casa ideal. Tenemos las mejores ofertas para ti. Recuérdalo, Alcostur trabaja con garantía por ti. Ahora, si es que tú eres un inversionista y deseas un retorno de todo lo que has invertido en menos de un año y tener muchas ganancias y muchos ingresos, también este proyecto es ideal para ti, ya que los precios están súper rebajadísimos, chicos. Recuerda, por esta semana tenemos el 30% de descuento en los lotes que deseas comprar al contado, chicos. Al contado. Ahora, estamos ubicados acá si podrías visualizarlo mejor en la avenida Leopoldo Peña como punto de referencia chicos el hotel Loma Verde se encuentra al costado aquí lo pueden ver el hotel Loma Verde nos acercamos más y al costado se encuentra nuestra garita de ventas cualquier duda cualquier consulta cualquier información que deseas ¿Cómo podrías financiarlo de repente si no tienes el contado o cómo podrías separarlo estamos aquí para atenderte y para absorber todas esas dudas que tengas aquí en nuestra sala de ventas en Concepción en la misma avenida Leopoldo Peña y cerca a la Plaza de Concepción estamos a un minuto de la Plaza de Concepción y a medio minuto del cruce de la Huaycha si puedes soñarlo puedes construirlo, ¿no? ¿Y por qué no? Frente a esta hermosa vista que veis acá. Visualicemos todo, chicos. Veamos el, la futura casa que tenemos para nuestras familias. Y sobre todo, a un módico precio. Tenemos ahorita disponibles, como les comentaba, terrenos de 90 metros cuadrados hasta 120 metros cuadrados. Y sobre todo, lo más importante, que te vamos a hacer la entrega con suma garantía, ya que ANCOSUR trabaja más de 7 años con muchas familias para hacer el sueño realidad. Ahora nos acercamos más acá, a la plaza. Como les digo, este es el camino hacia la avenida 9 de julio. La avenida 9 de Julio es un punto clave donde también las personas de Concepción y de otros lugares que desean adquirir sus lotes pueden encontrarlos ahí, ya que tenemos una oficina disponible para atenderlos y absorberlos en todas sus dudas. Recuerden, la oficina está ubicada en la avenida 9 de Julio 439 en el segundo piso, en la misma plaza de Concepción. Tenemos disponibilidad de atención desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O también podrías llamarnos a nuestros números que son el 912-429549-964-017870-918-181677 donde nuestros asesores inmobiliarios te podrán atender con la mayor... Disculpen el sonido. Te podrán atender con la mayor atención y sobre todo paciencia para absolverte todas las preguntas que deseas, ¿no? Recuerda, tienes que comprar tu lote ya porque la mayoría está impresionado con este lugar. ¿Quién no quisiera vivir acá? Miren chicos, esta es una zona donde la naturaleza está cerca de nosotros y donde cada familia puede crear un espacio para ellos, puede construir la casa ideal de sus sueños. ¿Quién no quisiera eso, verdad? Así que recuerden chicos, nos pueden encontrar, como les digo, en la ubicación que les estamos mandando, Avenida Leopoldo Peña nuevamente, con el cruce de La Guaycha. Ahora, si es que deseas que te atienda en las oficinas cerca a Concepción y estás en la plaza, cerca a la plaza, las oficinas se encuentran en la línea 9 yo misma para atenderte y nuestros asesores inmobiliarios también con los números que te hemos brindado. Eso sería todo por hoy chicos, espero que puedas adquirir esta semana tu lote ya que contamos con muchos descuentos y para las tres primeras personas que vengan a comprar su lote, el 30% de descuento chicos. Recuérdenlo, Ancosur sueña contigo, porque si puedes soñarlo, puedes construirlo chicos. Gracias, eso es todo por hoy chicos, hasta luego.